Hola eh, amigos, espero que estéis bien. En fin, nos faltan eh, dos aplicaciones de, del enfoque que llamamos Nueva Historia Global, son género y, y naturaleza, que tienen en común, eh, que por su importancia, afectan a, al núcleo duro de nuestra disciplina, es decir, eh, afectan a la definición de historia tal como nosotros la hemos planteado en el episodio 1 de esta serie de vídeos breves sobre metodología, historiografía y teoría de la, de la, de la historia. Las mujeres constituyen el, el 50% de la, de la población y se trata de un sector de la población humana a lo largo de la historia discriminado, eso es la regla, aunque hay excepciones eh, en determinados momentos sí, y, y lugares, ¿no? pero de todas maneras eso es una realidad histórica que eh, la, la historia como ciencia eh, positivista no contempla porque cuando dice que hay que conocer el pasado tal como fue eh, es un pasado digamos eh, cercenado de un, eh, donde una parte de la población eh, no, no, no aparece ¿no? Eh, por lo tanto, eh, la historia hasta ese momento, hasta el momento de la erupción de la historia de las, de las mujeres, eh, eh, podemos decir sin, error, sin temor a equivocarnos que, que, que está escrita por el, por el género eh, dominante, ¿no? lo cual supone una grave parcialidad y una grave deficiencia porque afecta a la integridad de nuestro objeto de investigación que es la sociedad humana En las mismas fuentes en las que hemos estado trabajando durante décadas hasta, hasta, por lo menos hasta, hasta hace poco eh, escritas naturalmente se, se omite en gran medida el papel de las mujeres se le nombra menos que, que, que, al, género, que al género dominante, sobre todo esa, esa discriminación heurística afecta a las, a las mujeres populares que, que, que acusan o sufren, digamos, una, una doble discriminación como mujeres y como parte de las, de las clases populares. Naturalmente, a lo largo de la historia lo sabemos, hay excepciones que la, bio, la historiografía celebra que, que son grandes figuras femeninas. Pero no sé si, si os fijáis que suelen ser tratadas como si fueran hombres, con lo cual también ahí hay una grave parcialidad que hay que denunciar y que hay que superar. Por lo tanto, debemos revisitar toda la historia escrita hasta ahora, igual que hicimos pues en el siglo pasado, cuando el paradigma social, digamos, nos ayudó a introducir el sujeto social en la historia que se escribe para descubrir el papel de la gente común en la, ...en la historia... ¿no? ...pues ahora hay que hacer lo mismo... ...es decir, el paradigma feminista... ...nos tiene que ayudar... ...o le tenemos que agradecer... ...que nos ayude... ...a descubrir el papel de las mujeres... ...en la historia... ...de la humanidad... ¿no? Eh, ...bueno... ...está claro que... ...el avance de la historia... ...también se da... ...por las preguntas que hacemos de cada presente, e incluso a veces de una manera fundamental se da ese avance por las preguntas que hacemos desde cada presente. Así, en el siglo XX eh, ya dijimos que eh, en parte ya y ahora completamos que el movimiento obrero eh, eh, nos hace descubrir el, el sujeto social de la historia y ahora el siglo XXI de una manera muy evidente, el movimiento feminista nos hace descubrir el, el sujeto de, de género. Bien es cierto de que estamos digamos, en, en el momento culminante que es la influencia de las mujeres en la sociedad y, y en la historiografía de algo que comenzó décadas atrás, es decir, los inicios de, de la historia de las mujeres y del movimiento feminista feminista. Eh, con cierta fuerza, eh, se, se dieron a partir de los años 70. Y en el caso historiográfico, eh, eh, eh, la historia de las mujeres pues, fue más allá desde luego que la historia tradicional, pero más allá también eh, que la nueva historia que estuvo eh, muy anclada en, en el descubrimiento del, del sujeto social como un sujeto historiográfico que no fue poca cosa como ya sabemos. Bueno, el primer triunfo que, viene, que, que tiene lugar a finales del, del siglo pasado es la creación de, de, como especialidad de, de la historia de las mujeres, ¿no? que fue un, una gran cosa, pero también un punto de partida solamente, porque hay mucho más detrás de eso de la introducción de la mujer como sujeto histórico que la creación de una especialidad eh, académica que se vio beneficiada mmm, y amplificada en sus efectos dentro del mundo universitario y de los centros de investigación por, por el auge eh, que fue teniendo eh, la mujer en la sociedad, en la política y en las instituciones que supusieron ayudas para crear institutos de, de historia de la mujer y para, y para y proyectos de investigación sobre historia de la mujer y todo eso. Todo eso nos hemos beneficiado todos y ha sido muy importante, pero ahora estamos después de ese, de ese momento. Estamos en el, en, el, en el momento en que la, la historia de las mujeres tiene que ser más ambiciosa en cuanto a sus objetivos desde luego en la sociedad y eso lo está haciendo pero también en la historia que se, que se escribe ¿no? el, el segundo triunfo de, de la historia de las mujeres fue pasar de la historia de las mujeres a la historia del género, es decir, una historia algo más compleja, también más real una historia relacional de, de la mujer con en la dialéctica de los géneros, de manera que además de estudiar que es la tarea principal, la historia del género femenino pues nos planteamos o nos debemos plantear eh, también estudiar la historia del género masculino, se ha avanzado poco en esa dirección en parte porque todos los esfuerzos fueron naturalmente para estudiar el papel de ese más del 50%, de la, de, ese más de, 50 de la población que no aparecía en los libros de historia, por lo menos en la proporción que, que se merecía. Entonces, desde el punto de vista de la historia de la masculinidad, pues se han hecho cosas, estudio de la paternidad, etc. Pero hay otras que están por hacer. A mí me parece enormemente importante ah, historiar el, el papel del hombre como agresor, agresor en, la, en las parejas, en las familias, ¿no? es decir, lo que llamamos hoy la violencia de género, que no es un un evento actual naturalmente que ha sucedido a lo largo de toda la historia porque es una consecuencia de la desigualdad de sexos a lo largo de la historia muchas veces multiplicada porque esa desigualdad de sexos pues, se superpone a una desigualdad social como pasa con las mujeres populares, aunque en ese sentido no hay diferencia la violencia de género como sabéis es inter eh, clasista, por ahí había que hacer un esfuerzo para investigar más, de todas maneras debemos de celebrar que eh, en ese salto de la historia de las mujeres eh, hacia la historia más compleja de, de, de género, pues que, que, que se haya impuesto el, el feminismo de la igualdad eh, al feminismo de la diferencia que también ha aportado su, su huella ...en esa comprensión de la historia y de la historiografía... ...desde el punto de vista de la óptica de, de género. ¿no? Yo en un trabajo al que haré referencia al final... ...en las recomendaciones de lectura del año 1997... ...me planteaba que es muy importante ver... ...el enfoque de género también como parte... ...como, como, como un, con un enfoque de, diríamos más global... ...o sea con un enfoque de historia común... De manera que no solamente eh, la historia de mujeres de, debe ser una especialidad, sino que en rigor eh, debe ser el enfoque de género aplicado a todo objeto de investigación, sea el investigador hombre o sea el investigador mujer, sea el investigador feminista, o sea el investigador pues no feminista para decirlo de alguna manera porque si es muy machista no va a pasar por el aro de aplicar un enfoque de género a sus investigaciones con lo cual algunas cojean por eso porque siendo el tema muy pertinente para un enfoque de género no se le da y se trata a las mujeres eh, que aparecen como actores de la historia como si fueran hombres y eso es un grave error yo diría eh, científico. no. Por lo tanto, eh, según el objeto y, y, y la línea de investigación, cuando sea pertinente, y lo es con mucha frecuencia, hay que aplicar un enfoque de género como parte del enfoque general eh, que aplicamos a la investigación de un tema concreto. ¿no? Y ya, ya insisto, siempre y cuando sea pertinente y tenga que ver. Con, con el tema que tratamos, o sea, que arrojaría luz a, al conocimiento del tema que tratemos, cosas que pasa con mucha frecuencia y que y lo permitan las fuentes, aunque yo esto de que lo permitan las fuentes, ¿qué queréis que os diga? Si uno no, no encuentra lo que no busca y a veces pensamos y decimos con razón que las fuentes pues, son limitadas para una historia de las mujeres y mucho de verdad en eso, pero también hay que entender que la mayor limitación es nosotros que no tengamos esa idea de, de buscar eh, eh, el papel directo o indirecto de la mujer en los hechos y en los procesos históricos, ¿sí? porque por mucho que te pongan la, la fuente eh, delante de los ojos, eh, insisto, eh, si tus gafas no te lo permiten y tienes miopía historiográfica, pues no lo, no lo verás. Por lo tanto, la clave está en hacer que el enfoque de género sea parte fundamental de las investigaciones históricas, sea hombre o mujer, sea feminista o sea no feminista, eh, el, el historiador que, que, que, que hace ese, ese trabajo de acercamiento a la realidad eh, histórica. El tercer triunfo de la historia de las mujeres es pasar de la historia de género a la historia de las opciones eh, sexuales, es decir, eh, tratar, eh, investigar también a esas minorías dentro de las eh, minorías de género a partir de, de, de la brecha abierta eh, por la historia de las mujeres desde finales del siglo eh, pasado. El historiador está obligado a estudiarlo todo, ¿no? nada humano me es ajeno, decía aquel dicho de los clásicos, ¿verdad? Y, y debemos guiarnos para incluir las diferentes opciones sexuales, o si queréis, los diferentes subgéneros de, de, de esas siglas que utiliza el, el, el movimiento social LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales. Transsexuales, eso deben ser nuestros objetos ampliados para una investigación de género más eh, completa. ¿no? Y añadir otros dos más, otras dos categorías eh, socialmente diferenciadoras que últimamente pues, se han descubierto y son muy importantes. Y ahí no, no tiene nada que ver con el número de, de personas afectadas por. por por, por esa clasificación, porque el problema es cualitativo más que cuantitativo Me refiero a lo intersexual y a lo queer ¿no? Lo intersexual es, eh, bueno, es una cuestión biológica Hay seres humanos que nacen con órganos masculinos y a la vez eh, femeninos ¿no? lo, lo cual crea pues, todo un drama en, en lo que toca a su de, identidad sexual y no digamos ni un drama social en cuanto al, al, a cómo los ve el resto de las sociedades a esas, a esas personas. ¿no? Eh, lo otro es lo queer, lo queer es lo raro, ¿no? por lo tanto eh, alude a, a aquellas opciones de, de género o de subgénero eh, que, que, no, que no casan con el esquema binario de hombres y mujeres, es decir, muchas identidades sexuales mixtas eh, que, que hay que tener en cuenta porque generan eh, esos grupos eh, sociales eh, que requieren eh, no solo hoy atención eh, por, por parte de, de esa sociedad que quiere ser igualitaria, es, etcétera, sino también mm, atención por parte de los, de los historiadores porque son fenómenos de clasificación social eh, que que naturalmente tienen eh, eh, eh, su concreción una, una historia eh, eh, detrás, ¿no? ¿Cómo aparecen en la historia estos grupos y subgrupos definidos por su identidad sexual? Pues bueno, lo sabemos todos los que trabajamos eh, con diferentes periodos históricos y con, con esa materia social y humana, ¿no? Y es que se le llaman, pues impotentes como el rey Enrico IV, el amigo de los irmandinos, en realidad suponemos que era homosexual, simplemente se le llama invertidos, se le llama desviados, monstruos, sodomitas, hermafroditas, lo peor de lo peor. Siempre la sociedad bien pensante y, y machistas pues, ha marginado a estos grupos que por género o opción, opción sexual pues eh, se, se diferenciaban de, de la mayoría eh, bien masculina y femenina bien, eh, y no digamos, eh, desde el punto de vista ya ideológico eh, machista, eh, que, que en ese sentido eh, pues es, digamos, punto, una, una una progresión en el sentido de ver a, a, a la mujer en su conjunto y, y otros géneros oprimidos pues como, como desviaciones que en algunos casos pues, hay que se plantear a esta sociedad bien pensante y machista perseguir como pasó durante el franquismo en, en España como ya sabemos y, y en otros muchos lugares. ¿no? Por ética y valores el historiador profesional Debe hacer también historia del sufrimiento humano, historia de las minorías sociales, de los marginados, historia de, de, los, de los géneros, historia de las minorías eh, de, por opción eh, sexual, que ahora estamos descubriendo eh, en una sociedad abierta y libre eh, como la nuestra, donde ya ha habido muchas conquistas sociales pero faltan otras eh, por alcanzar, pero que han estado ahí desde el inicio de la historia y el historiador puede hacer mucho para entender esos fenómenos hoy en día si los estudia para todos los periodos históricos que nos han precedido. Bueno, nada más, hoy lo dejo aquí, estoy con, con los efectos en fin, benignos, pero en todo caso están ahí, de la segunda dosis de la vacuna. Espero que todos lleguéis hasta aquí y que todos estemos inmunizados para estar libres de cualquier problema de salud, porque hay mucha historia por hacer. Bien, algunas lecturas y visionados que os propongo. En primer lugar, un texto, la historia de las mujeres en el, en el nuevo paradigma de la, de la historia, bueno, eso fue una exposición mía en la Universidad de Madrid, Complutense de Madrid, del año 1997, en fin, en un simposio organizado por Cristina Segura. En segundo lugar, una conferencia organizada en, en Oviedo en el año 2005, una conferencia mía con el título de El papel de las mujeres en la historiografía global y después dos textos de de metodología aplicada, es decir, una metodología mixta donde se incluye la óptica de género, que es rito y violación, el derecho de pernada en la Edad Media, del año 1991, y el otro es eh, A Muerte de la Condesa de Santa Marta, en 1470, del año 1996. Nada más, el próximo episodio versará sobre naturaleza e historia. Seguimos adelante, la historia nos hará libres.